Mi nombre es Cubo. esta es mi historia Hola chicos de Play Movies, soy Mim Silva y hoy les voy a hablar de la nueva película de los estudios Laika Se llama Cubo y la búsqueda del samurái Mi nombre es Cubo. básicamente cuido a mi madre, ¿cómo era mi padre? Era como tú, fuerte y Guapo. Madre Cubo es la historia de un niño lleno de magia Que puede hacer que las figuras de origami Hagan lo que él quiera con solo tocar unas cuantas melodías Él vive en una cueva con su madre Y tiene súper prohibido No volver antes del anochecer Porque el señor de la luna lo está buscando Y si está de noche afuera lo podría encontrar todo se echa a perder cuando él decide romper esta regla, no regresa antes del anochecer y tiene que emprender una aventura épica en la búsqueda de quien pueda salvarlo del señor de la luna. Uso magia para contar historias. Si deben parpadear, hágalo ahora. Sobre batallas épicas, guerreros y monstruos. Pero no tenía idea de que mis historias eran reales. En el punto número uno ponemos la historia ya que está muy bien llevada, no resulta aburrida y toca temas súper bonitos como es el amor de la familia, el encontrar un hogar y la amistad. ¡Padre! Cubo tienes que encontrar la armadura de tu padre, es tu única esperanza. En el punto número 2 ponemos la animación porque ya es de aplaudirse que sea un stop motion traídos por los estudios Laika que nos ha presentado historias como Coraline, Paranorman y Box Trolls además de que está muy muy bien cuidada y resulta fenomenal y preciosa a la vista cuando la vemos en pantalla grande. ¿Quién eres tú? Tu familia es muy poderosa. Tu madre usó su magia para salvarte y darme vida. Estoy para protegerte, Cubo. Así que debes hacer todo lo que te diga. En el punto número 3 tenemos que poner los personajes de esta historia, ya que están muy bien llevados, son muy fluidos y además son muy divertidos. En lo personal mi favorito fue la mona, porque es muy fácil identificarse con ella si eres una mujer, porque ella siempre va como al mando, va como de gruño gruño y la verdad es que es muy divertido. ¿Has visto este escudo de armas? Claro ¿Esto es un milagro? Encontré al hijo de mi maestro Tu cruzada ahora también es la mía En el punto número 4 tenemos que poner que esta película a pesar de que también es animada No es para todas las edades Si no quieren que los pequeños se aburran Yo creo que lo mejor es que vayan chiquitos como de 6 años en adelante Que puedan comprender la historia y puedan disfrutarla Y lo que sí es seguro es que es para todos los adultos tu magia se fortalece. Tienes que aprender a controlar. Y finalmente nuestro punto número 5, tenemos que poner que esta película nos enriquece culturalmente porque nos permite conocer usos y costumbres de otra cultura. Nos permite ver cómo cuentan historias y esto hace que nos abramos un poco más el panorama y conozcamos más cosas. Dale a esta historia un final feliz. 5 puntos de cubo y la búsqueda del samurai, no se olviden de que si les gustó nuestro video nos regalen un like, lo compartan con sus amigos nos sigan en nuestras redes sociales que están en la cajita de descripción muchísimas gracias a Universal por invitarnos a ver la película antes que nadie la disfrutamos mucho, soy Mim Silva hasta la siguiente película ¿Necesitas ayuda? No, no, no <risa> See, uh...